Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, mucho gusto, mi nombre es Julián Felipe Sánchez Díaz. Me invitaron, tuve el honor de ser invitado ya hace unas semanas. Y yo decía, bueno, ¿de qué, de qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hablar? Me dijeron que... Ahora la carta, te Me comentaron que que hablaras sobre los proyectos que, que he iniciado. Me presento como abogado, he especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, eh, cursé, o, o mejor cursé no, pasé como deportista paralímpico, teniendo dos preseas doradas para Bogotá e interligadas a nivel nacional. Actualmente me estoy, soy maestrante de la universidad. Nacional de Colombia, en la maestría en Discapacidad e Inclusión Social. Aquí yo vengo primero que tú a hacerles una, una lectura que es desde, desde los sentires propios, desde lo que ha sido este, esta experiencia nueva, a raíz de un accidente que tuve, un accidente automovilístico, que, me enseñó a conocer el mundo de la discapacidad, de la discapacidad y la corporeidad. Quiero que se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué es necesario para que ustedes el día, el día de hoy, esta mañana, se hayan podido vestir? ¿Qué creen ustedes? Movilidad corporal. Un cuerpo. Un cuerpo y una voluntad. ¿Verdad? Una toma de decisiones. Con esta pregunta voy a iniciar la ponencia titulada Personas que, es, que desde sus corporidades intentan ser ciudadanos dentro de entornos opresores. que vamos a ver es una diálogos entre ciudadanía, corporeidad, discapacidad y entorno. Las personas con corporidades otras... A través de la historia han sido exiliadas, oprimidas, ignoradas, ausentadas, por una sociedad de la cual también hacen parte un grupo mayoritario de personas con corporalidades que cumplen con estándares impuestos por ellas, como el ver, el oír, moverse y sentir desde lo físico, o el pensar desde lo cognoscente, entre comillas, normalmente establecido, sin aceptar otros tipos de procesos cognitivos. Estas exclusiones se ven reflejadas en unos tipos de entornos construidos para el buen vivir de unos, creando una serie de barreras para otros. Aún así, para que estas personas integrantes de, unas barreras, perdón, integrantes de una sociedad logren el desarrollo de sus capacidades y proyectos de vida, es indispensable que estén articuladas con un entorno facilitador de sus objetivos. Antes de entrar a hablar de sociedad, hay que tener en cuenta en realidad que el núcleo esencial está conformado por personas integradas por un alma y un cuerpo, donde la primera es una esencia intangible y el segundo es materia pura que nos permite estar en el mundo. Según Liva es un organismo concreto que nos posibilita la experiencia perceptiva. Siendo ese estar en el mundo en el cual el sujeto va a vivir toda, toda su vida, perdón, siendo ese estar en el mundo en el cual el sujeto va a vivir toda su experiencia corporal en el día a día. Asimismo, estos cuerpos van a ser construidos y moldeados dependiendo en las condiciones sociales que se les impongan. Ese grupo de personas se traduce como comunidad, que viene siendo el siguiente paso para que exista cualquier sociedad, que en términos de Mariano Azuela, la define, abro comillas. Cuando hablamos de comunidad, damos a entender cierta unión entre personas fundada en un valor común. Así, existe una comunidad de raza, una comunidad de amor y también una comunidad de interés. Cierro comillas. Ahora, siguiendo por la misma línea del autor, plasma el concepto de sociedad diciendo, abro comillas, cuando la unión creada por un valor común es sometida a una determinada organización que le preste forma consciente y definida, la comunidad se transforma en sociedad. Cierro comillas. Entonces, se entiende que para lograr ese valor común debe existir un estrecho engranaje entre lo social y y el entorno en el cual se desarrolla. De no ser así, se configuraría un entorno resistente a brindar soporte a la persona como punto de partida y para una mutua y satisfactoria relación interactiva. Estos entornos diseñados y construidos por personas ubicadas en la colonialidad del poder que no reconocen la existencia de otras vidas posibles, cuerpos otros, que más bien su tendencia es a normalizar a ese grupo de personas que han denominado como entre comillas, minorías, que tal vez sabiéndolo o no, han generado una grave vulneración a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, entre otros, y peor aún, han logrado despojarlos de su ciudadanía, fomentando el cierre de los espacios políticos, la profundización de una, instit de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, generándose una injusticia social que va a impedir de manera plena y efectiva su participación en la sociedad, en condiciones de igualdad a las demás. Esta mencionada ciudadanía es considerada como un, abro comillas, según Marshall, un estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. Comillas. Se puede afirmar que los derechos de ciudadanía en un comienzo, fueron determinados por un exclusivo grupo de cuerpos con características similares, exclu excluyendo a un grupo minoritario, el cual no correspondía a ese tipo de características. Dicho de otro modo, por parte de la sociedad es inevitable la indiferencia existente frente al reconocimiento del otro, entendido a ese otro como la persona sujeto de derechos, antes de ser catalogada y etiquetada como persona en situación con o en condición de discapacidad. Pero estos derechos y obligaciones no siempre han sido reconocidos y otorgados en la historia a todos los miembros integrantes del colectivo social. Grupos sociales como las mujeres, los afroamericanos, los ecologistas, minoristas, minorías culturales, entre otros, se han organizado sistemáticamente en la creación de movimientos sociales, creándose un nuevo concepto de ciudadanía que desde John es planteada como ciudadanía de la diferencia. Para a Eduardo Díaz Velázquez, inicialmente, este término de ciudadanía se aplica a otros colectivos y grupos sociales que tradicionalmente han sido excluidos de la condición de ciudadanía. Por esto, al diseñar entornos o ciudades no amigables con todos los integrantes del conglomerado social, se está generando que se siga multiplicando esa desigualdad de condiciones en la participación de las personas en situación de discapacidad en relación con las demás, causando que no puedan vivir este lugar. Acá, el que está allá afuera, la ciudad. Un pavimento, asfalto, culturas, zonas verdes, edificios y una serie de construcciones en donde confluye, se relacionan, comparten, ruedan, caminen, caminan, juegan, o simplemente se rozan una diversidad de subjetividades, o experiencias encarnadas en corporeidades discientes. Corporeidades como nacionales, extranjeros, autoridades públicas representadas en la, en la policía, vendedores, cuerpos rodantes, blancos, afros, mestizos, niños, niñas, hombres, mujeres, y toda una interseccionalidad. Una parte, una pausa, para contar la experiencia de que lo fue, de que fue sentarme a escribir esta parte era la ciudad para ello me dirigí me dirigí a lo que es la ciudad Me a ferias estaban en un evento llegaba un youtuber acá a Colombia y yo dije, "No, pues perfecto. Era toda la diversidad, cantidad de gente me di cuenta de la diversidad y, y de muchas cosas que cuando uno sale a caminar simplemente va como antiguamente estaban los caballitos de zorras, mirando al frente. A veces es importante vivir la ciudad y muchas personas no llegan o no logramos en algunas ocasiones a vivir esos entornos y esos espacios. Continúo. Esos entornos diseñados y construidos por personas ubicadas en la colonial del poder que no reconocen la existencia. Ah, no estoy hablando. Ok, espera. Para no ir tan lejos, voy a relatar dos experiencias que me sucedieron en la ciudad de Bogotá. No sin antes hacer mi adscripción corporal. Me identifico como una persona con una corporalidad otra, o en situación de discapacidad, y no una persona con discapacidad, que es como actualmente la convención. De los derechos de las personas con discapacidad no reconoce. Como diría Dorotea Gómez, es una decisión político-personal para contrarrestar la idea prevaleciente en el, en el imaginario social. ¿Cuál es el objetivo? Darle a entender a las personas que la discapacidad no la tienen los cuerpos. Yo no tengo discapacidad. La discapacidad la crean los entornos y las actitudes a través de la construcción de barreras. Barreras bien sean arquitectónicas, políticas, jurídicas, económicas, las que son más difíciles de romper, que son las actitudinales. Ahora sí, sin más, voy a contar la primera experiencia. Lugar, Alcaldía Mayor de Bogotá. Evento, premiación deportiva a nivel distrital. Hechos. Ese día, de galardones me dirigí a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el momento en el cual quise ingresar en mi silla de ruedas por la entrada, los policías que vigilaban esa entrada me dijeron: "Qué pena, pero por aquí no puede entrar porque son solo escaleras. Me toca dar la vuelta y entrar por el parqueadero por la novena. Resistencia es mi posición de resistencia." Dada la infraestructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá, una persona que desee ingresar en silla de ruedas no le es posible por la entrada principal. Por el contrario, debe realizar su ingreso por la parte de atrás, es decir, por donde entran los vehículos. En este caso no existe un entorno realmente accesible pensando de manera integral y recíproco en el cual se puede ejercer con dignidad la ciudadanía. Más bien, se está frente a un escenario inestable cuando voluble o aleatoriamente lo tiene en cuenta o no. ¿A quién tiene en cuenta o no? Pues al ciudadano, una persona sujeta de derechos y obligaciones. Segunda experiencia. Lugar: Bogotá. Barrio: El Recuerdo. Evento: lo titulé así: Vivir la ciudad. Vivir la ciudad, en este caso, hacer compras al éxito de las 68 Con Américas. Hechos. Un domingo de abril de 2016, tomé la decisión de dirigirme con mi prima, con apoyo de mi enfermero, a disfrutar un día de compras en el éxito. Nos ubicamos en un paradero del SITP a esperar transporte público. Luego de esperar aproximadamente unos considerables 20 minutos, por fin llegó el primer bus. Al abrir sus puertas, lo primero que nos encontramos fueron unas barreras llamadas escaleras. Al preguntarle al señor conductor si tenía plataforma o cama baja para poder acceder, la respuesta fue un rotundo no. Sin embargo, como el pueblo colombiano es tan colaborador, algunos de sus pasajeros no, no dudaron en decir, tranquilo, nosotros le ayudamos a subir. Yo le dije, muchas gracias, pero pues en realidad es muy riesgoso y la silla no cabe por la entrada. Luego de esto, le preguntamos al conductor. ¿Y por esa ruta pasaban buses accesibles? La, re pues, la respuesta de este fue sí, pero toca esperar. Hicimos la tarea y después de estar esperando algunos prudentes 40 minuticos, por fin llegó el que creíamos nos iba a llegar a nuestro destino, nos iba a llevar a nuestro destino final. Pero como era suponerse este vehículo, tampoco era accesible. La resistencia. La ley estatutaria de 16 18 le dio un plazo de 10 años al sistema masivo de transporte para ser accesible. Y lo más indignante es que a los contratistas se les exige en el contrato que tenga una flotilla de buses de la recible cantidad mínima del 2% con accesibilidad. Es injusto como desde el mismo Estado se permite la vulneración de los derechos de las personas que vivimos con otras corporidades. Es una cuestión más allá de una responsabilidad constitucional. Un respeto y un reconocimiento del otro. Entender que existe otra persona más allá de, lo que, de los que caminan, de los que oyen o de los que ven. Ahorita hablaban de la accesibilidad al transporte a nuestras anteriores compañeras y aquí quiero compartir un video que desde la Organización de la cual yo soy fundador y líder. Y ahorita más adelante voy a hablarles acerca de una brevocas, de Empoderemos. poder ingresar a cualquier entidad bien sea de carácter pública o privada las personas que habitamos estas otras formas de vivir situación de discapacidad tenemos que hacer todo un recorrido y si me lo permiten toda una travesía para poder llegar a nuestro destino desde lo privado en el momento en que salimos de nuestras casas emprendemos en la mayoría de las ocasiones viajes escabrosos por los entornos que compartimos en comunidad en otros términos espacios públicos Entendido a este como el elemento urbano por excelencia en el, que la, en el que transcurre la vida social colectiva de todas las personas. Justamente estos entornos han sido diseñados con una connotación de exclusión y desigualdad. En vez de propender por el desarrollo de los derechos y capacidades de las personas en situación de discapacidad, son generadores de la vulneración de los mismos, limitando a las personas aún más que su propia condición física. Claro está que el diseño y construcción de los entornos, ya sean públicos o privados, se ven influenciados por la relación entre saber-poder. Claro el cuerpo se produce a partir de condiciones materiales específicas en un medio concreto de conocimiento. Claro comillas", desde cribano y lisdero. Donde se puede inferir que es desde la academia donde se forman los profesionales, arquitectos, diseñadores, ingenieros, entre otros, encargados de pensar y crear entornos para que cualquier tipo de personas, sean niños, niñas, adultos mayores o bebés en coche, puedan tener acceso, acceso y no se vaya a sentir excluido. Pero el diseño accesible e incluyente tiene que ir más allá de la implementación de rampas y ascensores. Ahora el enfoque es a pensar en nuevos diseños para que personas con otros tipos de corporidades, tales como la ceguera, sordera o cognitivas, entre otras. Entre otras. Tal es el caso de Ecuador implementó el sistema de señalética a nivel turístico encontrándose entre los principales elementos que contribuyen a la satisfacción de los visitantes ya que les permite optimizar y organizar su tiempo decidir sus actividades y eliminar la incertidumbre a decir verdad por un lado se tiene unos miembros a los cuales se les han vulnerado sus derechos han sido estigmatizados y excluidos por ser dueños y unas características corporales que no cumplen con una estandarización corporal implantada por siglos y por el otro se encuentran esos otros, los opresores que son la mayoría, una mayoría que debe concientizarse en el respeto y reconocimiento por ese otro independientemente de las condiciones se debe reconocer a cada persona como ciudadano la meta es materializar el ejercicio de, estas, de esta mencionada ciudadanía entre comillas el objetivo es construir una sociedad democrática en la que la igualdad de oportunidades sociales, económicas y políticas permitan tomar en consideración la voz de colectivos sin voz hasta épocas recientes. Quiero comillas, desde López. Y es en ese punto en donde se crea la necesidad de diseñar entornos recíprocos, los cuales permiten un libre desplazamiento para que personas en situación de discapacidad podamos ejercer de manera libre, autónoma e independiente nuestros derechos y deberes. Pero no todo es culpa de la sociedad. También nosotras, las, perso las personas en situación de discapacidad, hemos tenido culpa del trato que nos, ha dado, que nos han dado, por la misma falta de responsabilidad, reconocimiento y apropiación de nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Nos acostumbramos y ubicamos en una zona de confort ofrecida por el Estado paternalista o Estado de bienestar, que tal vez en una primera, te en una primera medida tenía como fin lograr un bienestar a sus asociados. De darse cuenta fue despojado, fue despojando a los mismos de su ciudadanía. Ahora, desde la perspectiva de las personas en condición de discapacidad, la tarea es ardua. Ha de hacerse desde el enfoque del empoderamiento. Y desde Zimmerman plantea, remite a un proceso mediante el cual las personas llegan a ser capaces de tomar el control de sus circunstancias y conquistar objetivos así como trabajar para mejorar su calidad de vida. Con el fin de exigirle a esa sociedad excluyente generadora de entornos resistentes a la inclusión un verdadero cambio en el rompimiento de esas barreras ambientales. Más allá de esas, estamos hablando de sus raíces, es decir, las actitudinales. Sin embargo, para lograr este objetivo, la construcción de espacios amigables, sociedades incluyentes deben conformar movimientos sociales transformadores, liderados por personas en situación de discapacidad. Pero para, eso se, pero para que eso se dé, deben conseguir dos pasos. Por un lado, la del reconocimiento del daño sufrido. Por el otro, una inevitable reclamación. Cuando el sistema de normas tradicional es inadecuado o incapaz de proporcionar un marco satisfactorio, satisfactorio para el comportamiento de las personas, las personas se ven forzadas a cuestionar el orden social, poniendo en marcha distintas acciones no conformistas o contrarias al sistema. Para terminar la tarea, perdón, para terminar, la tarea que hay por hacer es bastante. Pero lo importante es que se logre el reconocimiento de nuestros derechos. Liderar desde nosotras las personas en condición de discapacidad, movimientos sociales, organizaciones. Yo me gradué de abogado, maravilloso. Eh, quería estudiar medicina, en realidad. Y terminé mi especialización en Derecho Constitucional y Administrativo cuando me enfrenté al mundo laboral, encontré muchas barreras. Grandes barreras para la inclusión laboral. Al ver que no encontraba condiciones laborales que adecuaran, digamos, a, a mis condiciones, en realidad condiciones físicas, de pronto a uno le exigen, eh, o a todos le exigen, le exigen entregas en determinado tiempo, en caso, pues, no puedo hacer de pronto llevar a cabo determinadas tareas eh, cuantificables aparte de eso mirando en la comisión de, de servicio civil tampoco eran las, las mejores ofertas laborales pues yo dije bueno en cuestión de empoderamiento hay que tomarla en serio ahí fue cuando, cuando creé eh, empoderemos ya podremos, construimos sociedades incluyentes. ¿Quiénes somos? Somos una organización que sueña, cree y trabaja en la construcción de sociedades incluyentes. Queremos dejar en las personas las bases generadoras de cambio para crear conciencia, que se acepte la existencia de otras vidas y diferencias, que se genere un respeto propio y respeto por los demás. Eh, nuestra misión nuestro compromiso, es frente a la construcción de sociedades incluyentes e igualitarias, queremos que se respete las diferencias físicas, políticas, sexuales, raciales, étnicas, religiosas y demás otredades existentes en las sociedades actuales. Por medio de actividades pedagógicas, desde la perspectiva de una persona en condición de discapacidad, vamos dirigidos a niños, niñas, adolescentes y adultos. Nuestro objetivo general, ¿cuál es? Estructurar paulatinamente una transformación social a nivel nacional, trabajando por la inclusión y la igualdad, por medio de la pedagogía en derechos humanos, desde la perspectiva de la discapacidad, dirigida a niños, niñas, adolescentes y adultos. Manejamos cuatro objetivos específicos, desde cuatro verbos rectores, el construir, sensibilizar, incentivar y exponer, construir, construir qué, un cambio de pensamiento y actuar en cada una de las personas con las que tengamos contacto para que se conviertan en multiplicadores responsables del concepto transformador desde su experiencia personal, sensibilizar a los niños, niñas, adole eh, segundo, sensibilizar a quienes, a niños, niñas, adolescentes y adultos a través de conferencias y/o prácticas lúdico deportivas enfocadas en temas de inclusión, igualdad, discapacidad y valores. Incentivar tercer verbo rector la igualdad y el respeto por el otro, aportando la disminución del matoneo en los colegios. Cuarto, exponer a los empresarios las razones del porqué y contratar a personas, sí si contratar a personas en condición de discapacidad. ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos cuatro líneas de trabajo, pero la que más tiene fuerza es la, la de las, las conferencias y a través de nuevas experiencias, tanto sensoriales como físicas, llegar a la, al auditorio, a que lleguen a amar su propia vida, a respetar su, su propia vida y el de los demás. Eh, aparte de eso, pues, esta foto fue nuestra primera conferencia en inicios de abril, un total éxito, no nos esperábamos eh, tantas personas, la verdad, interesadas acerca del tema. La cuestión es llegar a las personas para quitar y derribar todos esos imaginarios de lo que es la discapacidad. Y ya salgamos de ese médico y empecemos a hablar en el modelo social que se está hablando. La, la otra línea es llegar a los colegios con muestras de deporte paralímpico, eh, desde el boya. Entonces, que, desde los niños y niñas, empezar a quitar el, el imaginario del ay, pobrecito, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Es una cuestión de derechos, no es una cuestión de pesar y enfermedad. Y un ladrillo se quita y se pone, es fácil, ya está barato o caro, puede salir. Pero el quitar esas barreras actitudinales, eso es un trabajo arduo. Y esa es la apuesta que hacemos desde Empoderemos. Muchas gracias.